Haz lo tuyo, vives soñando, soñando, despierto. Ya no le llames, ya no lo intentes. No está en tu futuro y murió en tu pasado y no viviré en tu presente. No, no la buscas más. Volar. No es tu felicidad. Y nunca si ella se va, tú serás quien ganará. No tienes opción. Lo difícil pasará. Y se arreglará. Alguien más llegará. Y tú marcha en paz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 como evitarlo, lo tuyo fue algo pasajero Espero que entiendas lo tuyo, con ella no era eterno Cuando lo siento No, no la buscas más Déjala volar. No volar tu felicidad Si ella se va, tú serás quien ganará No tienes opción Lo difícil pasará todo se arreglará. Alguien más llegará Sos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 get another party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 Espero que tú me perdones Porque te hice mal, me hice mal porque nos hizo mal Y ahora puedo imaginar lo que te hice pasar Y tú, tú, tú sabes que no lo quise hacer, no sé por qué No hice mucho caso a todo lo que tú me hiciste ver no vale la pena morir por problemas Quise bajarle el sol, llevarla a las estrellas Pero nunca fui yo el que dejó su huella Tienes razón, soy igual o quizá peor que ella Quisiera hacerte entender que mi intención No era ella pero se metió en mi corazón Soy culpable y un cobarde Llegué tarde para hablarte Y hoy es tarde para hablar de una relación No queda más que pedirte perdón No perdona, sé que tampoco yo lo haría en tu situación Pero de todos modos doy la cara para una solución Sé que no hay nada de qué hablar cuando las cosas no se dan Solo sé que no puedo más, sé cuánto te hice llorar Solo quedarán los recuerdos contigo, perdón amigo mío Por lo que te hice pasar Sé que el malo de la historia es que mintió más Y si contamos la verdad serán cuatro versiones La tuya, la mía, la de ella y la real Pero yo sería el culpable en todas por mis acciones, no sé qué hacer, tampoco espero tu perdón. Pero de alguna manera quise hablar con la razón, y es que me siento culpable. Arrumé lo que más amo, tu amor con ella y una amistad de hermanos. Y sé que ya no tengo nada que perder. Lo que quise ya se fue por no valorarlo bien. No salió como pensé. Todo se dio sin querer, gané el deseo. Y mírame siempre, llevé las de perder. De nada vale hablarte. Para buscar al culpable El tiempo me calla echándome en cara Palabras que matan porque sé que es tarde Tarde para arrepentirme Yo hice todo lo que tú sufrías si Y lo pago el doble Por no ver el dolor que hacía Quien no se lo merecía ellos ya no valen nada Aunque quizá nunca valió Perdió a quien amaba Y todo eso me dolió Nunca dio lo que le daba algo Faltaba ayer amor, Con mentiras disfrazadas, quien sobraba era yo. Y Cada día que paso más me peso lo que hice. Seguiré consejos los que en su momento dije. Olvidar y ser feliz, lo hiciste bien hoy, te veo más feliz. Más de lo que fuiste ayer, sé que ella no valora el parecer tampoco yo. Créeme, no fue mi intención, pero el dolor ahora me abraza todas horas, mata esta situación. Y aunque te pida perdón, sé que el dolor no perdona y está bien. Para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 Te perdono, perdona así si es que tampoco yo Lo haría en tu situación Pero de todos modos Doy la cara para una solución Que he pasado el tiempo y carece de ti Quería hablar sobre lo que pasó, de verdad lo siento Solo quería saber, cómo estabas No pregunto cómo estás, pues te ves mejor, mejor que, que yo. yo Hablemos con la verdad, desde cuando me te gustó? gustó Me quisiste lastimar, me quisiste de verdad Tus palabras hoy se van, pero, pero tus acciones no. no Me intenciono que fui a jugar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 Lloré y me tragué el rencor En fin, que te vaya bien Te deseo lo mejor No me hagas rogarte Dime qué regresaremos Tengo ganas de verte Dime cuando nos vemos Esta vez seremos bien en verdad te quiero ver tus ojos y saber Que en nos perdonaremos Ya no, no voy a caer en tu juego Por Dios, a quien quieres engañar Si sí, contigo tropecé una vez Pero no se repete. No soy todo lo que crees Sé que te tengo a mis pies Me quesiste alguna vez Y sé que vas a volver No tengo nada que perdonarte Para mí está olvidado Si te contesté fue para entender lo que ha pasado Lo nuestro está roto y no vine a arreglarlo Sé que no me amas y sabes que no te amo